en la acción de litigio propio, verlos ejerciendo su profesión y qué uso sería encontrarlos y poder conversar y recordar esos momentos. Momentos que, bueno, entiendo de, de quedar grabados para cada uno. Probablemente contamos, esperamos siempre seguir ampliándolo. Indudablemente la, la normativa se va actualizando, tú va, va cambiando el interín del tiempo y en su efecto tenemos que ir actualizándonos de igual forma cada uno de nosotros. Eh, bueno, igual eh, creo yo que queda activo el, el grupo de WhatsApp, es un mecanismo alterno de comunicación. Como en un momento se les indicó, ¿no? A cada uno de ustedes iniciar la sesión o al iniciar el presente curso, queda igual a su disposición, no solo dentro de, del curso o concluir el curso, de igual forma, ¿no? este, mi persona radica en la, en la ciudad de Ica, en lo que pueda apoyarlos en alguna oportunidad o alguna situación, estamos ahí al pendiente y bueno, de igual forma, ¿no? espero en algún momento poder este, visitarlos probablemente y y qué dicha sería si, si visito el lugar que ustedes residen y quizás cerca de este lugar o en esta provincia o distrito, ustedes se encuentran ejerciendo la profesión. Sería muy bonito. Bueno, muchachos, gracias. Podría ser un poco triste, pero muchas gracias también a ustedes por, por compartir, estar al tanto y hacer las consultas y su participación que siempre han tenido. Muchas gracias, un fuerte abrazo. No sé si hay algún comentario adicional, igual. Entonces, bueno, tengo que hacer la aclaración del, de la pregunta sin sindicada, igual que se los haré comentar por el grupo WhatsApp, no hay ningún inconveniente, pero no sé en su defecto algún comentario adicional que algunos miembros deseen expresar en este caso. Doctor, buenas noches. Ah, Renato, sí, buenas noches. Eh, eh, eh, bueno, eh, por todo, quiero agradecerle a usted, primeramente, también a los compañeros. Yo, doctor y madre de Dios, es una selva del Perú, que tampoco conozcan. Es un lugar muy hermoso, doctor, que espero que algún día usted por acá venga por acá y lo pueda recibir en la casa. O hacerle pasear por todo lo bueno de acá en Madrid, por todo lo, de lo turístico de acá. Sí, sido, gracias a todos. Les pido a todos ustedes. Y que los compañeros. Muchas gracias, muchas gracias, Renato. A ver, tiene levantada la manito. Mirza, ¿sí? ¿Algún comentario adicional? No, doctor, se me pasó de ah, levantar ah, no la de bajar la mano. No, te hacer. preocupes, oh, Mirza. Digo. Muchas gracias. Nancy, buenas noches. Hey, doctor, muchas gracias por todo, sobre todo por la paciencia que ha tenido con nosotros. Y nunca me voy a olvidar esos videos tan especiales que nos mandaban, que nos hacen reflexionar de la vida. Gracias, doctor. Gracias, Nancy. Muchas gracias por tus palabras. Alex, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Bueno, doctor, de todo, debo ser sincero con usted. La verdad, no me gusta el derecho tributario, lo odio, pero he aprendido mucho con usted, doctor. La verdad, ha sido muy didáctico y hemos manejado el Excel. No He aprendido cosas, inclusive ahora último yo tengo un tema de cobranza contigo porque no voy pagándolo. Eh, los impuestos previales por tres años en mi domicilio, no va a pensar que así <risa> Sí, no, que okay, pero ya, más o menos, he entendido bastante, doctor, y la verdad son, no soy amante del derecho tributario, pero de verdad usted lo ha hecho muy ameno, muy didáctico y muy bonito, le agradezco por todo, doctor y bueno, agradecimiento también a los compañeros, me procedo a retirarlo doctor, que Dios lo bendiga y siempre lo tendremos presente, y espero que el próximo ciclo esté con nosotros mm. Muchas gracias, Alex, muchas gracias por su participación Así es, fue gratis, doctor. No sé si sí, doctor. doctor yo también, por parte, doctor, expresarle mi estima personal y a la vez agradecerle, doctor, los buenos momentos que ha tenido usted, doctor. Es una persona muy eficiente, nos transmite sus conocimientos y agradecerle, doctor, igual a todos los compañeros que hemos sido parte del grupo que nos ha venido a fortalecer con sus conocimientos, doctor. Muchas gracias. Y que sigan los éxitos. Pronto los estaré por ahí visitando, doctor. Muchas, muchas gracias. gracias. Muchas, gracias sí. muchas gracias, en realidad, como se reitera, ¿no? a cada uno de ustedes, por su participación activa dentro de la presente sesión, por ser parte de este hermoso grupo. Y bueno, sigan luchando, estimados. El esfuerzo de seguir eh, rindiendo frutos y, bueno, va a rendir mayores frutos una vez concluida la carrera, ¿no? Es una carrera Gracias. muy bonita, eh, hay que valorarla y bueno, quizás rememorando ¿no? lo que hace buen tiempo un amigo que era eh, presidente de sala, una sala civil, eh, me comentó, ¿no? Eh, pueden existir muchas profesiones, ¿no? Pero en estas profesiones que existen el médico necesita de sus instrumentos o necesita de herramientas para poder diagnosticarlo. ¿no? El ingeniero requiere, ¿no?, de sus planos, su materiales, herramientas para poder construir. Y así vemos que en cada carrera requieren ciertos instrumentos, elementos o la participación. Pero en el caso del abogado solo requiere su cerebro, como decía, ¿no? de lo que conoce y lo que sabe, lo que estudia. Es una carrera que solo necesitamos estar presentes para poder ejercerla. No necesitamos mayor cantidad de herramientas, ¿no?, más que quizás un libro un documento del cual tengamos que reforzar pero más allá de ello está ahora inclusive en el principio de la realidad que se está implementando en diferentes procesos entonces eh, en realidad es una carrera muy hermosa eh, que gusto ¿no? que ustedes le hayan decidido poder este, optar por estudiar esta carrera y bueno como les comento no dicho soy yo en lo que pueda apoyarlos poder apoyarlos bueno, muchas eh, gracias a todos. Mónica, gracias al CIDES, muchas gracias a ti también por tu participación. Mónica, sí, buenas noches. Sí, buenas noches, profesor, gracias por la oportunidad. Eh, no, no ha habido mucho... Mucho tiempo para conversar, ¿no?, así directamente con usted. Bueno, ahora ya despidiéndonos, no sin antes, pues, este, desearle que todo le vaya bien y ojalá, pues, nosotros tengamos la oportunidad que en el próximo ciclo nos toque contar con su presencia como docente. Profesor, en la medida exacta la tuvo usted entre la confianza y el respeto, ¿no? Admiro bastante su, su, su profesión, su carrera. El curso que nos ha dictado ha sido de aprendizaje total, ¿no?, Porcentaje, sobre todo, que <ríe> me era un poco difícil, pero que, bueno, gracias a, a usted he, he comprendido, inclusive cómo trabajarlo en Excel, ¿no? Que, que también me parece un poco difícil, pero bueno, no imposible. Gracias, profesor, una vez más a mi nombre y supongo que también de todos mis compañeros, ¿no? Y espero volverlo a ver. Y también acá en Lima tiene este, las puertas abiertas de mi casa cuando quiera visitarme. <risa> o si no, a encontrarnos con el grupo de los chicos, ¿no? Si fuera bonito esto. Sería lindo encontrarnos con usted, hacer una reunión. pero como hizo usted, siempre queda el grupo, ¿no? Para seguir en contacto. Muchas gracias, profesor. Ah, muchas gracias, muchas gracias, Mónica, por tu participación. Mirza, buenas noches. Doctor. Oh, no, por el tema no, de la saturación. Yo me acuerdo, me acuerdo de que claro que sí. Claro, o sea, no, se no, no, un poco y, bueno, de, trato clase, de que no, trato no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, también no, no, no, aula virtual, a veces se complica un poco, no, no, no, gracias, Timo. No, igualmente, gusto saludarte. Jesús, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Me escucha, doctor? Su, Su... Su... Su... Su apoyo, a a veces... Eh, tiene a, a, bueno, a veces a faltarse a una clase y sobre todo en, en ese sentido, ¿no? agradecerle esa comprensión que usted tiene hacia, los, hacia nosotros, ¿no? como estudiantes, estudiantes. Bueno, doctor, entonces no sé si podría dar ya que mi compañera Mirza lo quiere conocer este nosotros vamos a, a viajar a, a Chincha y no sé que quizás por ahí se dé la oportunidad y nos podamos este, por ahí encontrar autor y conocernos con todo el grupo que podamos ir. Claro, si, si es la posibilidad, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias, Mavir, siempre por la invitación, la consideración. Esperemos no igual sigan formando y viviendo este grupo tan bonito que tiene. Y bueno, como les menciono, no, tratemos de siempre no, no descuidarnos. Mucho de ello se vincula siempre al tema de... Que, se concluimos los estudios, se dan oportunidades y las dejamos pasar para obtener el grado de bachiller o, grado, o en su efecto, el título eh, académico, ¿no? Es, bueno, yo por experiencia en este caso les comento, ¿no? Que sí si es, es oportuno siempre acelerar el tema del título, ¿no? A veces hay concursos a los cuales ustedes en algún momento van a querer presentarse y van a establecer dentro de los requisitos que expresamente requieren no después de otorgar el título profesional cinco años de experiencia después de colegiados cinco años de experiencia o tres años dependiendo un plazo que les establezca. pero en este caso sí es este es prudente que ustedes traten de ver no concluir quizás este sus estudios universitarios y en el menor plazo posible para sacar tanto el bachiller como el título universitario no que es es en realidad lo básico y colegiarse, que es lo básico para ejercer esta hermosa profesión. Mónica, sí, buenas noches. Oh, creo que ya comentaron. Mónica Jesús. Paula. Eh, sí, doctor. ¿Cuales? Buenas noches. Sí. Oh, buenas noches. Eh, sí, adelante, escuchamos Paula. Buenas noches. Se desactivó todo yo. Paula. Ah, doctor, ¿eh? así ah, se me cortó ah, el sí. audio. Sí, sí. Sí, sí, sí, doctor, lo que decir, agradecerle de todo corazón por sus enseñanzas. Hemos aprendido muchísimo de su clase, de sus videos motivacionales. ¿eh? Lo vamos a recordar verdaderamente y, y esperamos pues volver a ver en el próximo ciclo. Lo único que nos queda es este desearle que tenga éxito y volverlo a ver y, y muchas bendiciones en su hogar. Gracias, doctor. Muchas gracias, Paola, por tu participación. En este caso continuamos con Rodolfo. Rodolfo vistada buenas noches. Profesor, buenas noches, compañero, muy buenas noches. Sí, lo propio, unarme también a las palabras de mis compañeros. En ese sentido de que usted como docente, como catedrático, eh, obviamente ha inculcado el principio de la enseñanza y a través de esa enseñanza su experiencia. Creo que para todos nosotros es satisfactorio y como dice, creo que los seres humanos no vivimos de una nota, vivimos bajo el principio de esto que se llama amistad. Bueno, decirle gracias por la amistad que usted nos ha generado. Y evidentemente, esa amistad estructura una articulación y de esa articulación se genera este nivel de confianza que al final convivimos así. Muchísimas gracias por todo, profesor, y a seguir adelante. Muy amable. <coughs> Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación. Luz Arapa, buenas noches. escuchamos. Buenas noches, Sor. Dale las gracias por todo y por el dolor de cabeza que le he causado. No, Luz, ningún dolor de cabeza. La básica, pero, pero lo mejor y esperar en el otro ciclo, porque sé que usted va a venir. Me gustó de poder este, apoyarlos y en que lo, Dios me lo, bendiga lo que sea posible. mucho, muchísimo, muchísimo. No hay de otra. Muchas gracias, Luz, por tus comentarios. Ya, profe, gracias. Gracias, Luz. Bueno, en este caso tenemos. Ah, Benito, Emma, Emma Leiva. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Emma, Aquí, doctor, muy agradecido con usted por todo lo que nos ha enseñado, por la paciencia, la tolerancia. Y a veces creo que hasta como niños nos hemos comportado, ¿no? Entonces. Eh, ha hecho que este curso sea realmente bastante llevadero porque en, en particular no nada que ver con la tributación, doctor, pero usted lo ha hecho tan bonito tan para mí que se lo agradezco mucho y deseo que todo le vaya muy bien, doctor. Y bueno, si, si se da la oportunidad igual, contentísima de poder reunirnos y, y conocerlo en persona, ¿no? porque desde ya usted tiene un, un carisma, un, un no sé, eh, muy bien. tus palabras, gracias por tu participación. Bueno, en realidad, como les comento, muchas gracias a ustedes. La idea es poder transmitir todo lo que sea posible. Sabemos que estos mecanismos virtuales bueno quizás ya no son tan nuevos. Hemos tenido que afrontar una pandemia y épocas muy difíciles. Estos mecanismos nos, nos permiten tratar de seguir llevando no, de cierta manera nuestra vida cotidiana que llevamos normalmente trasladarla estos, este, por medio de estos mecanismos electrónicos, no pero se, se entiende, hay diferentes barreras que en el camino tenemos que ir tumbando, por así decirlo, para poder transmitir y trasladar y compartir con ustedes ¿no? lo que en su efecto sustituye en este caso ¿no? las clases presenciales. Muchas gracias. Miguel Carpio, buenas noches. Adelante, escuchamos. Eh, sí, sí, doctor. Buenas noches. Eh, doctor, de igual manera, doctor, para agradecerle, ¿no? Por todas sus, sus cátedras. Lado, ¿no? Yo creo que ya estaba a la altura, ¿no, doctor, de, la, de las circunstancias? Ojalá eh, más adelante, ¿no? en el próximo siglo, lo, lo, lo podremos tener ¿no? también enseñándonos, ¿no? Y nada más, ¿no, doctor, para a agradecerle ¿no? infinitamente, ¿no? Nuevamente. Y, y gracias, ¿no? Gracias a todos compañeros. Muchas gracias por tu participación, Miguel. ¿Algún miembro adicionalmente en este caso que desee comentarnos algún punto adicional o alguna duda? En ese caso, pueden confirmar. Doctor. Tenemos... Ah, Antonia. Sí, doctor. Antonia, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Buenas noches. Sí, agradecerle infinitamente, doctor, porque en realidad pocas personas o pocas... En realidad pueden tener esa paciencia siendo tan joven, ¿no? Eh, la verdad, agradecerle bastante porque... Ha habido momentos difíciles, a veces de estrés entre el alumno, la plataforma y todo. Y usted ha, ha sabido llevarlo. Muchas gracias. Sin más que eso, que Dios lo bendiga y, y que toda la vida futura que tenga, pues sea de éxito. Sabemos que la conducta, el carácter, hace también a las personas. El mal carácter a veces nos lleva a perder muchas cosas, pero usted la tiene. Y muchas gracias. Es un modelo. Bendiciones. Muchas gracias, Antonio, por tu participación. Bueno, en realidad sabemos que a veces hay complicaciones, hay que tratar de, de lo posible, ¿no? Tener la comprensión dentro de las situaciones que, que tenemos. Son situaciones que a veces escapan, en realidad. Es el, La incorporación, bueno, en este último, en este semestre que vimos, ha sido considerable en este caso. Eh, Ello quizás genera ¿no? alguna complicación, indistintamente que casi encaja ¿no? con la mayoría, creo, de universidades rendir el examen por estas semanas. Y ello también un poquito genera complicaciones en el desarrollo de las propias plataformas. ¿no? Un poco poca comprensión y, y ver que, que se desarrolle todo con normalidad. En este caso, alguna consulta adicional. a ah, Alejandra Peromino, buenas noches, adelante, escuchamos. Alejandra, figura levantada tu manito. Alejandra, está audio. audio creo que está desactivado. Parece que tiene inconvenientes creo, con el audio, Alejandra. Sí, Alejandra, sí, sí. no se te escucha. Ahora sí. <risa> No te preocupes, Alejandro. Adelante, buenas noches. Yo no? voy a revisarlo. Este es para todos. Si sí pueden verificarlo en todo si caso. Si algunos, se entonces todos podemos. Verificas. Sí, a ver, en todo caso, si sí pueden verificarlo. Aprovechando que ya se ha hecho, se ha bueno, se ha efectuado la actualización. Sí, sí. Uh, pero, Yo creo que una, una pregunta por responder. Mirza quiere calcular el impuesto predial del Mega Megaplaza. <risa> por eso es que debido la variación, es que en la UIT en el 2021. La pregunta manera ¿Y al momento de asignar cuando ella se.? Oh. Ninguna. Pero ya está actualizado. ¿Ya? Y no, no te preocupes. Gracias a ti, muy bien. Bueno, le di culpa del caso en ¿no ese sentido. No, bueno, está aprobado. Solo quería salir de la duda no más, de la mano corta. solamente. Es lo que sí, este. Bueno, yo dos cosas pueden suceder por las que no pueden o en su efecto, porque esto es. Este trasladarlo de un entiendo. lugar a otro Mayormente, doctor, ¿y qué horario sí. más o menos tendrá libres si no, Me escriben de, en realidad, a veces es un poquito complicado. 8? Siempre me escriben por WhatsApp. Mañana? En, ay, ay, en la mañana y en la tarde, bueno, me dedico al tema de la actividad propia de la, de la profesión. Y en la noche tenemos lo que es la docencia, ¿no? Entonces, este, así es como que se explican. Y los fines de semana, bueno, ya, sí o sí, como todos, lo destinamos a la familia en el transcurso de estar en alguna actividad o espacio libre, contesto. Con ustedes me escriben por WhatsApp su consulta, y yo se las absuelvo en, en el interín del día, espacio inmediatamente que tenga para poder atenderlos. No, no hay problema por ello. No piensen que, que no quiera atenderlos. No, todavía es un poquito que, que se complica. Que nos acabe, nos, por lo que nos acaba de manifestar, pues, uh -huh. si ha sido claro y transparente, eso es lo más importante. Y no, le agradezco, sí. doctor. Gracias. No, ¿eh? A veces, a veces se complica, porque a veces piensa que no no, no quiere responder, sino que en las reuniones no, no. Piensa uno, ahora con todo esto, que okay, Bueno, yo presto servicios para entidades públicas, bueno, para entidades públicas. Pero, pues, dentro de las reuniones, a veces, cuando no, o sea. estás con el con el celular piensan al contrario que estás grabando un tema. Entonces, dentro de las reuniones que siempre tenemos, tratamos de. Al momento de dar el examen, doctor, eh, prácticamente he desaprobado. No sé si hay, habrá algún, alguna solución. Y lo que pasa también es que yo tengo como problemas visuales y hay, como hay 20 preguntas y está todo lento el sistema, se me ha hecho a mí muy complicado, doctor. No sé, se me podría dar una pequeña ayuda en eso, por favor, para o dar otro examen o, o no, no sé, doctor, qué solución me podría ayudar porque me saqué prácticamente 10 están en el aula virtual ah ya ok no doctor algunos para hacerle eso lo que te recomendaría es que perfecto con ellos el día de hoy del medio que es, también es parte de una actividad práctica y sí, porque en el examen sí es un poquito complicado, porque en realidad, bueno, dotamos del tiempo y todo lo demás, y mmm, se ha rendido, o sea, no, no hay ninguna inconsistencia como para poder habilitar en ese caso. Pero mm. lo que sí podría. Sí, buenas noches. Doctor, buenas. Bueno, de todas maneras, agradecerle de todo corazón por esa empatía que tengo con las personas con discapacidad. En realidad nunca hemos hablado de este tema a pesar que nos comprometemos, ¿no? Por eso yo sigo la carrera de derecho, yo también tengo, soy una persona con discapacidad física y me gusta, ¿no? Me gusta apoyar, y hace un poco difícil. Y gracias, sobre todo, gracias por la empatía que tiene con nosotros. Sí, sí.